Lo que pasa no, es que es como que un organizes oh. de... hay hay hay ayo, de, de... de... de... de de de en en Republic. Okay, have a safe flight, have a safe journey. Yes, see you. Porque estaba contigo para en el red. Ese mismo, claro, que todos en la misma gente. Como lo de armandas en, el... en avión. Oh. Para todo público. Ven acá y el gran duro, ¿dónde tú estás? En Dubai. en Dubai. Yo estoy en Dominica. Yo estoy aquí en, en Dominicana organizando una cosa. ¿Y por qué estás en Dominicana y no te fuiste para allá? Porque tengo que organizar aquí, acuérdate que el corporativo, somos muchas oficinas. Esa es la apertura. Realmente se cayó el vuelo de Expedia con, la, eh, con, con Qatar. Como que Expedia emitió los boletos y no tenían conexión con Qatar y no, no nos dieron la salida. No joda. Sí, ayer. Tumbaron, tumbaron los pasajes ayer a las 4 de la tarde. Entonces, ahora salimos, creo que salimos hoy en la noche o mañana. ¿Dónde está su oficina? ¿Dónde está su oficina? ¿Y toda esa gente que hay ahí? Es que es la inauguración de la oficina de, de Dubái. Esa es la gente de allá es que hay mucho más gente. Pero ahí hay mucha Eso... Mira aquí, mira mira quién está aquí, mira quién está aquí. Marciano. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, la cogió, la cogió. La cogió. Ay, ay, mira ay, quién, ay, quién ay. está ahí. Mira ay. quién te va a llamar, Marciano. ¡Ay, ay, ay! La cogió, la cogió, la cogió, la cogió. ¿Qué ¿Bitcoin? ¿Con cuánto? Por supuesto. Ay, ay, ay. <risa> está está Dime, chile, si apoyo ¿Cómo estás, está, Marciano? Dime, a ver, loco, ¿y ¿tú, tú, tú no sales de Dubái? No, es que ya, esta es mi séptima vez, ya puedo tener una casa aquí, invitarte a ti la octava vez. ¿Cuánto eh, para? Son de, son de verdad esas oficinas, son de verdad. Toca la pared, a ver, toca la pared. Esa <risa> ficticia que tú sabes hablar, no, esto es de verdad. Mira, mira, mira, mira, mira para acá, mira, mira, mira, mira, mira, mira. mira eso, bueno, Marcelo, mira, mira, ha mira. llegado más lejos que el Patrón millones, tú por lo menos. Marciano, que a mira, puede venir, ¿Qué puede venir. Mira que de verdad, Marciano, mira, la bandera, mira, mira. La bandera de los Emiratos Árabes. Bandera la bandera de, de... Por ello Corillo, pasa por la oficina, por la oficina de, de Bray, a ver si está Bray por ahí. No, no, no, no. Pone a Bray, Corillo, busca Bray. Ah, la busca Bray, ahora mismo. Vamos Oficina. Maurina. Buscar... El... Jenny, Verena. Jenny, mi... a <risa> ver, busca Jenny. Jenny. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice ahí? Ay, yo. Pero, güey, dime lo que yo le escuche, ¿qué dice ahí? ¿Qué, movie! Mira, sí, sí, sí, sí, que no qué no. Que no, Ay, no Dios, Dios, Dios, mira? quién no eh Dime, dime Víctor. No, ¿qué tú qué ahí? Oye. Venía a ver algo que me guardaron aquí que no esperaba. ¡Mierquina! ¿Dónde están, dónde están esas oficinas? Estamos frente al Sky View en, el, en la misma plaza donde está Sofitel a una esquina del Wolf Califa. Ok, a una esquina. Ya. Mira, se frisó el hombre, se frizó el otro hombre. ¿Y desde cuándo ah. Yo llegué hace como dos horas. No joda, de una vez, ¡pum! Sí, mira esto, déjame... ¿Qué ustedes están haciendo allá? Saliendo corriendo. Aparte de corriendo, ¿qué ustedes están haciendo allá? Bueno, yo tengo que salir corriendo, pero no por mucho tiempo, porque tú sabes que yo tengo compromiso político allá. O sea que yo tengo que volver, porque me toca entregar útiles la semana que viene, pero... Vamos a ver. dominicano? Okay. okay. We are coming from the different countries. Okay. Yeah. Perfecto. Ahí de los dominicanos son esa gente. Pakistán, India. Hey, mira, mira ahí, vea. Marcelo, ya ya viste que es verdad? Aquí está Bray y yo soy Miguel Ángel en vivo y directo desde Dubai. Es esa Tochi, es esa es la Tochi versión picapollo, ese que está ahí. ¿Eh? Mira es lo que pues, hay? Oficina Mira acá. Y estas no fueron alquiladas Estas no fueron alquiladas, estas fueron construidas Yo vine aquí cuando este local estaba en cero Yo lo vi Yo te Estas están construidos 100% Déjame ver, no hable a ver, por un rato A ver si escucho un gallo no se escucha un gallo por ahí, no. No, parece que no. Mira, está bonito. Uh, ¿Sí? Eso es públicamente que lo digo aquí. Soy competente a cualquier vaina, a cualquier debate, cualquier con el CEO, con los ejecutivos, con, cual, con el mundo. Me lo ponen aquí, el ejecutivo aquí. Yo quiero hablar con el ejecutivo aquí. Quiero hablar con quien sea que sea responsable. ¿Por qué? Porque ahora mismo la gente no, no encuentra con quién comunicarse porque tienen ticket atrasado de tres semanas atrás, dos semanas atrás, una semana atrás. Yo soy uno de esos mismos que tengo ticket atrasado. Oh. Tengo ticket atrasado. Escúchame bien. Como una plataforma. No, no, no, espérame, espérame, espérame. Que yo estoy hablando con razonamiento. Y, y esto de esto se va a enterar todo el mundo. Y me van a ver hablando. Y no me importa. ¿Tú sabes por qué? Porque el razonamiento... Me está grabando está, la red, ¿verdad? Me está, hasta yo mismo me estoy grabando aquí. Pero no está. ¿Cómo es que dice? Ahí está grabado. Escúchame. No puede ser que una empresa de esta magnitud, de esta talla, a esta altura de juego... Pero, hombre Hace tres semanas, hace dos semanas, no ha confirmado retiros de muchas personas a nivel mundial. Yo no estoy hablando de porquería, esto son cosas que están sucediendo. A la empresa, yo le solto a GoArby que abra una caja de comentarios en Instagram. En Instagram, en Instagram, en History, que abra una caja de comentarios para que la gente se empiece a quejar y suban screenshots de las quejas de ellos. A ver si es mentira lo que yo estoy diciendo. Pues yo soy uno de esos también. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Va a pasar lo que pasó con Blackberry, que no escuchaban a, a los usuarios y se fueron a pique. Por eso Apple es Apple hoy en día. Yo no voy a la, decir. Las cosa como son. Las cosas como son. Aquí no somos locos, aquí no somos muchachos. Se está bregando con dinero. No es jugando dados que estamos. ¿Pilio? Entonces, no... si Soño. usted dice que es un lunes y un martes, que usted tiene, que usted me va a entregar un dinero, usted a mí, vamos a vamos, vamos salirnos del contexto de empresarial. Si usted me dice a mí, el viernes, no, el lunes o el martes te voy a entregar tu dinero sin falta. Ya el miércoles tú me estás quedando mal si no me lo entregas. Si no me lo entregaste el martes ya me está quedando mal. Tengo un retiro atrasado de este viernes. Hoy es jueves, ¿verdad? Hoy es jueves. Confíenme si hoy es jueves. Que sean yeah. ustedes los que hablen. Hoy es jueves, ¿verdad? Tengo sí. un retiro atrasado del viernes que yeah. no me ha llegado hoy. ¿Por qué? Si ustedes, en, dentro, dentro, dentro, mira, aquí dentro. Déjame yo abrir mi cuenta de GoArby, espérame. Para que tú veas adentro lo que dice. Que aquí adentro dice lo siguiente. Yo no estoy hablando mal, yo estoy hablando con razonamiento. Porque si a mí se, se me tuviese, A mí si, me, si se me estuviese cumpliendo, yo estoy callado, tranquilo. Pero yo tengo quejas. Oye, me tengo quejas internacionales. De que... Eh, de que... La empresa... Está retrasando los pagos. Y no hay, cada área tiene su función. Una área no tiene que ver con la otra. El que sabe de lo que yo estoy hablando le va a llegar. Mira, aquí en los tickets, mira que yo no tengo ni inversión activa ahora mismo. Ve. No tengo inversión activa. ¿Qué sucede? En los tickets, cuando yo voy a los tickets por aquí, por aquí, dice open.